10 fuerza alienígena, es un somnífero, Edgy. El día de hoy hablaremos en defensa a la serie secuela de 10 Clásico, la cual escaló una trama más seria y establecida que a su antecesora, la cual es amada por muchos por el necesario time skip. Luego de que quedara un buen término en la serie clásica, nos hacen un time skip de 5 años más que necesario para tocar los temas que no se podían con un niño de 10. Ben creció alejado del reloj, y un día como cualquier otro descubre que el abuelo Max no está, dejando solo una grabación con un mensaje oculto lo que lleva a Ben a tomar una actitud más seria, a tal punto de replantearse reutilizar el Omnidrix, aun cuando lo había dejado de lado en el pasado, reencontrándose con Gwen y posteriormente la integración de Kevin con su cambio de bando. Esto llevado de la mano con su familia, Para los que aún no se han dado cuenta, este video será una video respuesta al video de Duel Links, donde critica a Ben de Fuerza alienígena, contradiciéndose en todo el video. En primer lugar, llama a que carece de conexión la serie cuando se le relaciona con su antecesora, para posteriormente decir que es una buena serie. A su vez, tomando personajes de Bendis Clásicos, dándoles otro enfoque, ¿y sigue pensando que no tiene conexión ni sentido con el Bendis Clásico? A su vez, menciona que sobre el papel eran buenas ideas la integración de algunos personajes del pasado como nuevos, pero que no fueron aprovechados, para después no decir cómo se hubieran aprovechado más. Posterior a ello, menciona a McDuffie, uno de los escritores de la serie, y que formó las bases de todo en 10, explicando que para buenos episodios se deben sacar del culo literalmente las respuestas, sí. Con una serie que es secuela de otra, donde los escritores le dan una secuela, donde obviamente podrían moldear los hechos del pasado a su manera. Pero eso de pasarlos con oscuridad o tonos serios para respaldar ese red con que tú dices, amigo, literalmente su abuelo, el pilar de su responsabilidad, desapareció, teniendo que volver a cosas de su infancia que había dejado atrás. Menciona detalles como la galaxialización de los plomeros, que me parece un buen cambio. Cambiar el proyector como. Algo más fijo y establecido donde se pueda explorar más, ¿te parece una mala idea? O que Ben ya tenía pensado los nombres de sus aliens o, o, o mejor aún, los errores de animación sean considerados como un argumento para decir que se trata de una serie de G. ¿Qué tiene que ver ese error con tu premisa? Luego menciona que el cambio bastante maduro de Kevin de ser un niño rebelde callejero a darle un trasfondo muy bueno, como que puede redimirse y aprender de los demás. Es una mala idea. O que cambiar la anatomía de Volcanus. yo, yo no le veo el problema a eso. Literalmente es igual. Cooper es muy real, a mi parecer. No todos crecen mamados como Kevin, inclusive después lo hacen ver un papucho. ¡Gluto solo sale en el secreto del Lomidrix ¿Qué relevancia tendría en la serie? O oh, que la tercera temporada es un bodrio. Sí, amigo, carece de la línea por la cual se llevaba la temporada 1 y 2, pero si acabas de decir que es un somnífero de G, ¿qué tiene de malo que haya cambiado el enfoque en la temporada 3? ¿Tú crees que la implementación de Paradox fue solo para rellenar huecos de guión? ¿No crees que es más para condimentar un poco el formato en el que se está explicando toda la serie? ¿Para luego? ¿Decir que posee una buena narrativa si ignoramos lo anterior expuesto? ¿Cómo? Estaba todo bien escrito para la batalla final. Ya, ya, pero po posee una buena narrativa si ignoramos lo anterior expuesto. Estaba todo bien escrito para la batalla final. Eh, ya, pero ¿y, y los vacíos circunventales dónde están? ¿Y Albedo estuvo bien pensado cuando antes dijiste que sobre el papel era una buena idea pero que luego no supieron llevarlo? Los capítulos tienen reflexión y están bien construidos, pero ya dijiste que había juegos de guión. Respecto al tema de la misma base en los diseños es algo para baratar diseños y costos. Concuerdo que es un poco aburrido que todo sea igual. Y sobre la oscuridad de la serie, sí, es exageradamente excesivo el uso de oscuridad para ocultar pequeños errores, que la verdad no vale la pena tapar. Luego dices que en la temporada 3 es todo muy cómico sin seriedad, pero en un principio tu premisa es que es un somnífero edgy, refiriéndose a su personalidad. Entonces, elige una postura. A este punto ya no sé si estás hablando con tradición de todo el tiempo, o si es joda. Mendes Fuerza Alienígena es el capricho de Manufacture por intentar crear una serie seria sin experiencia previa. ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Si es algo que se formó para darle otra perspectiva a la serie, e incluso, ¿cómo crees que hay experiencia previa si nunca se intentó algo diferente hasta esta serie? Luego la serie original tenía fama, presupuesto y alcance. Si Force Alienígena no hubiera jalado tanto, ¿qué, qué quieras decir con eso? ¿Hablas de Ultimate Alien? ¿De Omniverse y luego el reboot? Si se hubiera seguido a la línea original, tendríamos a Ben 10 en DC. Sí, claro, cómo no. Eh, películas de la Action. Ah, ah, sí, cierto, como Carrera contra el Tiempo. Ah, y como Invasión alienígena. Y al Ben serio. Oh, amigo, espera, pero. Pero si acabas de decir que es un somnífero veggie. Eh, ah, ah, pero. Que sea la peor serie no quiere decir que no sea una buena serie. ¿Qué? ¡Chamoy!